Bueno, eh, tenemos que apostarle a la educación desde los jóvenes porque consideramos que es una voz sumamente relevante, no solamente en procesos para incidir a que existan transformaciones, para incidir en políticas públicas, sino porque ellos son los principales beneficiarios eh, del sistema y del proceso educativo más allá de las aulas. Son quienes conectan a la familia, con el colegio, con la sociedad y realmente eh, es una población que tiene que ser escuchada y que generalmente en los procesos eh, o muy técnicos o académicos o de construcción de políticas no vemos la participación de los jóvenes eh, de manera participativa, incluyente, se diseñan fórmulas y programas sin eh, tener en cuenta su voz, se abordan problemáticas sin ir a las causas de ellas y en los jóvenes hay muchas respuestas, pero también eh, Colombia tiene una generación de jóvenes jóvenes emprendedores eh, en todo el país que ya están adelantando iniciativas eh, de educación desde la promoción o desde el emprendimiento educativo y realmente eh, eh, los jóvenes son una población que necesita ser escuchado y que tiene muchísimo que aportar. Precisamente eh, queremos hacer sostenible el movimiento Empoderando a los Jóvenes eh, para que participen en los debates de, y en la construcción de una mejor educación para su ciudad pero con información relevante para que se involucren desde la universidad, desde los colegios, desde la ciudad eh, y el, el reto grande de Todos por la Educación es convertirse en unos potenciadores como por cada ciudad de las que tenemos intervención, para generar eh, capacidad instalada, para generar fortalecimiento de capital humano en la población de los jóvenes y que ellos cada vez sean quienes más se apropian de las propuestas, del discurso y de la promoción eh, de una educación incluyente y para el cierre de brechas.